Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido una vez más al canal de Amenofis, el canal de todos nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial y es acerca de Venezuela. Hoy te quiero presentar al nuevo presidente de Venezuela y te quiero mostrar cómo vamos a vencer entre todos las calamidades que este país está pasando. Primero que nada, te quiero decir que el nuevo presidente de Venezuela, aunque te suene raro, sos vos. Solo que en este momento estás dormida y estás dormido. El punto crítico que va a hacer que las cosas cambien de un día para el otro es que tomes conciencia de que estás peleando contra los enemigos imaginarios de siempre, los políticos los militares y la policía. Pelear contra las fuerzas armadas no tiene sentido por parte del pueblo cuando sabemos que siempre van a ganar ellos. El error del pueblo es querer pelear contra las fuerzas armadas. El pueblo jamás va a ganar con una piedra en la mano ni con un palo. Contra fuerzas armadas, contra los militares, contra la policía manejada por los políticos. Por eso, hoy, tenés que comprender desde tu conciencia que ganar esta batalla se trata de encauzar la fuerza bélica que tenemos cada uno de nosotros por querer efectuar un cambio en otra dirección. Ya no apuntar más hacia los políticos, hacia los militares o hacia la policía. Tenemos que apuntar hacia la esperanza. Una esperanza nueva que ha llegado pero que Venezuela no ha podido ver. Producto de su ceguera. De estar peleando contra sus enemigos imaginarios. ¿De qué esperanza hablo? Estoy hablando de la esperanza de una tecnología futurista del siglo XXI. Que hoy estamos viviendo el mundo entero. Y que Venezuela no vio llegar. Es por eso que Venezuela debe abrir su mente a que el planeta está buscando la paz y no la guerra, y que la está hallando, la está encontrando a través de las nuevas tecnologías que han surgido en el planeta, tecnologías como la nanotecnología, que es una tecnología que alivia el hambre, el dolor, tecnologías como la del Hormuz, el GANS, que son tecnologías que nos vienen a aliviar el hambre, a curar a nuestros niños y a nuestros ancianos. Estas tecnologías vienen a, a darnos la esperanza de que cada uno puede autogobernarse, ser el presidente de su propia casa y dejar de pelear contra enemigos imaginarios, porque de esta manera vamos a seguir pidiendo el pan. ...cuando lo podemos salir a conseguir... ...cada uno... ...por nuestros propios medios... ...Venezuela... ...tenés que entender... ...que sos el presidente de tu propia casa... ...junto con tu vecino... ...estamos en una anarquía... ...del siglo XXI... ...donde se nos ha puesto en la mano... ...tecnología poderosísima... ...capaz... ...de cambiar la historia... ...pero sin embargo... ...vemos que si bien Venezuela está bajo el yugo de los grandes mandatarios, también está bajo el yugo de una gran ignorancia con respecto a lo que hoy llegó a tus manos. En este capítulo vamos a ver un poco por qué está pasando lo que está pasando y de qué manera vos podés marcar un cambio muy grande en la historia. Así que te invito a hacer un recorrido en este video acerca de los pasos a seguir por una mentalidad cavernícola que tiene que dejar la piedra y el palo y sostener a los débiles, a los ancianos, a los enfermos y a los niños, protegerlos, mantenerlos y darles seguridad en vez de abandonarlos para ir a pelear contra fuerzas imaginarias. Espero que ojalá te pueda llegar este mensaje y pueda ser después de este video un presidente más que luche por la liberación de un sector del planeta y que entre todos podamos hacer avanzar este planeta. Así que sin más te dejo con la información y dejo en tus manos la batuta para que gobiernes y puedas tomar tus propias decisiones sin perjudicar a los demás. Manifestate de una manera más sublime. Hoy llegó para vos. Los países también son influenciados por la geometría de las esferas. Estas figuras, en forma de oposiciones, trígonos, conjunciones se miden en grados matemáticos, los cuales forman diámetros, radios, cuerdas, etc. Los cuales pueden estar en tensión o en armonía. Por ejemplo, en una oposición donde dos esferas se miran de frente, estamos frente a un aspecto tenso, como si un elástico se estirase o una cuerda tirada de dos lugares diferentes estuviesen enfrentados. Es por esto que el símbolo de la oposición se representa así. También existen cuadraturas. Otro aspecto desarmónico eh, está en las cuadraturas, las cuales miden 90 grados. Las oposiciones miden 180. En las cuadraturas observamos que existe un trabajo que hacer de construcción, entre esas esferas y esos planetas. Entre los aspectos positivos tenemos al sextil, que es una cuerda entre dos planetas que forman un aspecto armónico. Entre estos aspectos positivos también existe el trígono, que forma un triángulo, ...entre tres planetas... ...un aspecto... ...inusual... ...tenemos en el... ...yod... ...o dedo de Dios... ...que tiene que ver... ...con la misión que tenemos... ...en el planeta... ...estos aspectos... ...se miden de la siguiente forma... ...aquí... Como señala el gráfico, eh, está representado la distancia, el símbolo y la orbe. Con esto puedes identificar cuando hay una oposición, una conjunción, un trígono, cuadratura, sextil, semisextil o quincuncio. Las medidas de estos equivalen a la distancia. Como informé antes, los países también tienen su carta astral, la cual se realiza con las fechas de acontecimientos importantes, por ejemplo, su independencia. Esta vez realizaré la carta de Venezuela y veremos qué está pasando. Como podemos ver y apreciar, esta es la carta de Venezuela. Tiene aspectos facilitadores, que son los que están en color azul, de los que hablamos antes, y aspectos difíciles, que son los rojos. Venezuela tiene el sol, que simboliza la autoridad suprema del país, el presidente, la aristocracia, la élite social el primer ministro, las fuerzas vitales del país y están en el signo cáncer este signo es de una naturaleza de clan que innatamente al estar en el sol se cierra en su propio mundo interno formando clanes a veces el cerrarse no deja entrar a, ni ver al otro, que son el mundo exterior, en el caso de los países sería el extranjero. Cáncer es un signo intuitivo que protege mucho a su familia, a los niños y a su círculo más íntimo. Ahora vamos a ver qué está pasando y qué está transitando Venezuela en este momento. En esta imagen vemos cómo los planetas transpersonales, esto quiere decir colectivos, generacionales, lo que se vive, a nivel generacional, por décadas, entre todos los participantes del lugar. Y aquí tenemos la información completa con los planetas personales y transpersonales. los personales tienen que ver con algo más individual. El ascendente es lo que tiene que ver con el destino, del país en este caso tienen ascendente en Libra una vez que ya analizamos el sol veremos el ascendente que tiene que ver con el destino del país su ascendente está en Libra o sea que deben tener la capacidad de ver a los demás a las relaciones extranjeras, la política exterior, los hechos y actos de la sociedad, el mundo de la cultura artística e intelectual, la justicia de otros países y las relaciones que tienen con ellos. Como apreciamos, tiene una cuadratura en este momento con un tránsito de Plutón, que es el planeta del trabajo organizado, los sindicatos, las cadenas de tiendas, actividades en grupo, psicología de masas, la mafia. En fin, esto que está en cuadratura quiere decir que hay un trabajo que hacer en la relación de Plutón con el ascendente en Libra y vemos que Júpiter acaba de pasar por su ascendente o sea que la posibilidad de admitir esto del exterior se ha presentado lo que pasa es que ha sido aprovechado por los ricos que quieren ser más ricos el sol, como dije antes, la autoridad suprema y las fuerzas están transitando por el signo de Leo. Y Marte, que tiene que ver con la industria, la actividad, el ejército, la policía, el armamento y los conflictos, la violencia de todo tipo y las guerras, también están en el signo Leo. Eh, acaban de pasar por la casa décima, o sea que, estas fuerzas marcianas tomaron la dirección del país. El poder supremo, el gobierno, la política interior, el crédito o el honor de la nación han estado ejercidas por este abuso de poder. Marte está a punto de entrar a la onceava casa que son los grandes proyectos, las aspiraciones de la nación, las agrupaciones cívicas, los sindicatos, las corporaciones. Esto está en aspecto tenso, otra cuadratura, otro trabajo que hacer, con Urano. Qué son los progresos, las transformaciones repentinas, las perturbaciones violentas, los movimientos revolucionarios, las agrupaciones cívicas, los descubrimientos, los inventos, la electricidad, el anarquismo. Urano, el planeta de el anarquismo que acabamos de hablar, está terminando de estar en la primera casa, que es la casa de la nación, la religión y su pueblo. Las disposiciones de los habitantes, la síntesis de la situación del país o del carácter de la religión. O sea que toda esta información de tecnologías ha estado en manos de la religión. La segunda casa, que es en donde... Eh, Urano está más cerca, a pocos grados. Esto quiere decir que Urano pasa a la casa 2. Las finanzas, el tesoro, los valores del Estado. O sea, toda esta información está en manos del Estado. De las organizaciones financieras, los bancos, los recursos del país. Marte... Urano están en Escorpio, o sea que en manos de quienes acabamos de mencionar está el dinero, las reformas radicales por violencia, la energía que se alimenta y estalla de repente, los ataques bruscos, el aspecto agresivo del militarismo, la ciencia, la meditación, los estudios profundos y búsquedas difíciles, el mundo médico y quirúrgico, son quienes tienen el poder adquisitivo en este momento. Y esto se ha visto reflejado en la historia de Venezuela. Júpiter, que representa la burguesía, la magistratura, la iglesia, la religión, el comercio, las finanzas, está en el signo Géminis del comercio, los medios de comunicación, las publicaciones. O sea que la iglesia y la religión tienen en este momento la abundancia del país. Y esto también se ha visto reflejado en su historia. Habiendo una manipulación mediática que superficializa lo que realmente debe saber el pueblo. Todo esto está en aspecto tenso, en oposición, como vemos acá, la carta partida en dos con la tercera casa. El nivel intelectual del país entonces queda bajo la manipulación de estos medios de comunicación que es movido por los hilos de la iglesia. La tercera casa representa la prensa, los movimientos literarios, las novedades, el comercio interior. Es por esto que se dificulta el flujo del comercio con el exterior, que es el ascendente del país. Saturno, que es el planeta de los límites, de la autoridad, está en el signo de Sagitario, en las colonias... El comercio con el extranjero se ve limitado, ya que Saturno es el planeta que pone un límite. Los descubrimientos importantes se ven limitados por este tránsito de Saturno en Sagitario. La sabiduría también se ve limitada. Como vemos, Mercurio que es el planeta de los mensajes, la comunicación, los teléfonos, el modo de pensar, y Júpiter están en la casa 9, que es la expansión comercial, los grandes medios de comunicación, como expliqué antes, y están en contra del nivel intelectual del país. Los correos, los teléfonos, los telégrafos, todo está... Siendo limitado por Saturno, que está al poder de la Iglesia. Esto quiere decir que las leyes están siendo muy duras y limitantes al momento de comunicarse con el exterior... Y queda limitado solamente a viajes cortos y no así a extraer información del extranjero. Saturno, que es esto que está limitando en este momento, es la administración, la política, el partido conservador, la mortandad, las propiedades territoriales, minas y canteras, las dificultades, las restricciones. De esto estoy hablando, que todo esto, este ambiente saturnino está afectando la posibilidad de expansión. O sea que, al no poder expandirse, porque toda esta abundancia la tiene la Iglesia, es... El pueblo, totalmente a la deriva, no puede obtener abundancia en este momento. Venus, que tiene que ver con las artes, la vida mundana, las costumbres, la paz, los matrimonios, los artistas y las bellas artes en general, se encuentra en cuadratura con la luna. La luna representa al pueblo, el gentío, las masas, la fertilidad, las mujeres. Aquí está el trabajo que tienen que hacer, expresarse con un nivel artístico que no quede solamente en algo superficial. Los movimientos populares aconsejo que sean representaciones de arte o manifestaciones de ese tipo. Porque es eso lo que está pidiendo Neptuno y la Luna para transformarse a través del arte. Y así pueda cambiar los medios de comunicación, las publicaciones, los periódicos, los libros, el mundo intelectual y las noticias ya no sean negativas hacia el pueblo de que están formando movimientos populares violentos y comportándose igual como están haciendo las autoridades. La luna ...está pasando por Pisces... ...que tiene que ver... ...con... ...el inconsciente colectivo... ...el mar... ...está pasando Neptuno... ...en Pisces también... ...hay que tener mayor atención y protección de los débiles, los animales, los hospitales, la gente más desposeída y abandonada. Como dijimos anteriormente, Venezuela es del signo cáncer, un signo de agua, un signo que tiene muy clara su identidad. Este signo es muy sensible, intuitivo. Ahora veo la posibilidad de que las cosas cambien gracias a este aspecto positivo entre el Sol y Neptuno. Aquí está muy cerca Plutón que es el planeta de la transformación. Si sí, Venezuela es capaz de transformarse, dada la posibilidad de que tiene esa unión del pueblo, pueden ser un fénix en masa. El inconsciente colectivo está todo unido. El pueblo y los sueños son universales. Esto quiere decir que no solo ustedes están en el mar, también se comparte con todo el mundo. Y esta capacidad de transformarse a nivel interno para que afuera también cambie el escenario. Como vemos, Plutón en tránsito que representa el trabajo organizado, los sindicatos, las cadenas de tiendas, las actividades del grupo, está pasando por Capricornio. ¿Qué tiene que ver con el mundo de la política, el gobierno, los cargos elevados y de responsabilidad? Los ministros de Estado, los funcionarios importantes, las personas experimentadas, los diplomáticos las riquezas estables. O sea que todo el poder está por encima de estas personas. Como dijimos antes, Plutón está en cuadratura con el Ascendente. El trabajo que se debe hacer para que Plutón en Capricornio transforme y haga que todas estas estructuras que ya no sirven se vengan abajo y aparezca la verdad que viene a revelar Plutón, lo que está por debajo de todas estas construcciones obsoletas, la puerta de entrada en el ascendente, en el destino, es dejar entrar la información que viene del extranjero. entender la política exterior, la cultura artística, manifestarse de otra manera, como expliqué antes, alimentar la intelectualidad y la justicia. Querido presidente de Venezuela, te felicito por haber logrado comprender y expandir tu conciencia y saber que la esperanza hoy está en tus manos. Así que abrazala, date cuenta de lo que fue, date cuenta de lo que pasó, date cuenta de lo que está pasando, date cuenta de que hay un planeta queriendo la paz. Unite a todos nosotros y liberemos al planeta. La tecnología está en tus manos y se llama GANS, se llama nanotecnología, se llama Zapper, se llama ORMUS y muchas más que vas a conocer muy pronto. Te invito a ver mi canal y a que puedas conocer de qué se trata todo esto. Así que, bueno, te dejo un abrazo de todo corazón. Y nos vemos en el próximo video. Chao. I'm do that.